¿Qué tal el día? Pues mira, bien. Estoy un poco cansada, pero pues estaba aquí viendo Twitter sí. que se ve que ha salido la noticia esta de la chica de la modelo esta. Sí, sí, he visto algo. Pues que se ve que ha dicho que ha denunciado al novio porque ya mucho tiempo que le lleva diciendo comentarios Uy. y como alguna situación y comentarios así feos que le había hecho. Sí. Y pues que le chantajeaba emocionalmente y tal. Y pues al final resulta que le estaba maltratando psicológicamente. Qué fuerte. Y pues eso, la chica ha dicho que ya está, que hasta aquí no. había llegado, que no, sabía, no se había cuenta en ese momento y hasta ya está, ya decidió denunciarlo. Qué fuerte, No no sabía. La verdad es que si me pasara a mí, no sé qué haría porque que alguien esté constantemente maltratándote psicológicamente chantajeándote, manipulándote porque al final te manipula sí porque es que además él aprovechaba y decía que todo lo que hacía lo hacía porque la quería y porque la hacía por su bien y comentar sí. sobre la ropa también le decía muchas veces que sí. las fotos que subía y pues eso muy fuerte sí yo he escuchado que, que le amenazaban redes también mm -hmm. es que es muy fuerte yo no se sé lo quedaría sí verdad. pero bueno o sea, en parte, como ha aprovechado tal, como tiene tanta influencia, sí, con sí, la... tal, tiene un gran público detrás, pues yo creo que va a servir de mucho, porque además puede, puede ayudar a mucha gente que, pues que igual están en ese tipo de situaciones y no se dan cuenta claro, para y pues juntas. lo pueden tomar como ejemplo y así sí que le Es que la verdad, si una pareja que se supone que te quiere, que te tiene que Exacto. apoyar, te hace sentir ese miedo, es que vivir con ese miedo sí, tiene que ser horrible. La verdad, una pareja que se supone que te quiere, no Tiene que ser horrible.